Etcétera. Hoy tenemos el Nuke Pro que en, Cuyo nombre clave es Tiger Canyon Recuerden que los nukes son computadores Que son muy pequeños Y se pueden configurar En este caso eh, la sigla viene de Next Unit Computer Viene muy bien empacado Si se fijan La caja viene a, a presión lo primero que uno nota es que tiene gráficas Intel Iris Xe Que precisamente es la GPU de Intel Y que viene con Core i5 O sea, existe una versión Core i3, otra versión Core i7 Esta es como la de la mitad Ahora, es hermoso, es muy pequeño realmente El tamaño Solamente tiene 11.5 por... 11.5 centímetros es diminuto pero está hecho para productividad por eso es la versión PRO de pequeños negocios y aquí vamos a verlo efectivamente está muy bonito tiene un acabado mate que hace que no le queden tantas huellas como a los antecesores en el frente tiene dos USB 3 de 10 gigabits y el botón de encendido en los lados tiene rejillas de ventilación y el tradicional puerto para poner la guaya en los negocios aquí tenemos por así decirlo una especie de adaptador para que el cable no se desconecte tan fácilmente aquí está la entrada de poder de 19 vatios 2 USB-C, otro USB 3 de 10 gigabits, un USB 2, y fíjense, no tenemos uno, sino dos HDMI, y la entrada Ethernet de 2.5 gigabits por segundo, o sea, es bastante potente para este factor de forma tan chiquito. Seguramente algunos quieren saber cuánto pesa. Listo, vamos a ver el peso. Solo 506 gramos, 505, lo cual es bastante liviano. Y ahora vamos a ver qué más viene en la caja. Que como pueden ver, se abre hacia el frente. Aquí tenemos una especie de manual de configuración. Porque recuerden que los nook hay unos que vienen solamente la placa o tarjeta de video. Y Precisamente el procesador Para que la gente los configure como quiera Aquí viene información sobre el modelo Las partes porque fíjense Habla del disco de estado sólido La memoria Y la información precisamente De regulación Las advertencias di, di, di, di, di, di, en diferentes idiomas y algo bien particular nótese que el cargador es mucho más grande que el Nook per se la guía de integración de este Nuke Pro que es más para negocios que para juego fíjense cómo muestra cómo quitar la placa cómo acceder a la memoria, cómo hacer toda la expansión, inclusive cómo hacer el montaje por medio de la placa BESA y la conexión. Bastante técnica, pero es fácil de entender. Y después de quitar estos cuatro tornillos podemos ver las opciones precisamente de expansión que tiene este Nuke Pro en donde efectivamente tenemos algunos PCI Express de cuarta generación y otros de tercera generación. También podemos ver que la RAM se puede expandir un poco y también la ROM. Entonces, pese al pequeño factor de forma, pues tiene muchas posibilidades a nivel empresarial e inclusive a nivel de usuario final, con bueno, pues en este pequeño factor de forma se encuentra un procesador de undécima generación que recuerden que además de velocidad, de un factor de, de, de forma tan reducido pues da conectividad muy rápida ya que incluye Wi-Fi 6 también incluye precisamente un Thunderbolt 4 con todas las ventajas que ya habíamos mencionado anteriormente en otros videos y que mencionaremos en la nota y muchas opciones de, de conectividad como lo pueden ver acá precisamente para sacarle todo el provecho y el jugo en los negocios como podemos ver precisamente este NUC Pro fue pensado para Edge Computing a nivel de negocios un recordatorio simple pero importante a nivel de estos mini computadores siempre hay que tener a la mano set de mouse y teclado porque claramente no vienen incluidos en el paquete de venta al público solo para que no les pase que lo compren y, y piensen que en esta caja viene todo lo necesario porque casi casi pero deben tener en cuenta el monitor el mouse y el teclado y cualquier otro periférico que necesiten extra para su caso de uso, bueno y acá tenemos el Next Unit Computer conectado precisamente y vamos a probarlo con Forza Horizon 4 funcionan, la velocidad está bien es que algunos cuadros se pierdan pero no es tan perceptible a menos de que usted sea un experto los, los jugadores del común, casuales como yo no lo van a notar tan fácilmente y efectivamente, se logró la Intel Exi funciona con este tipo de a day's work for your Bueno y dado que el Nook Tiene entrada Thunderbolt 4 Lo que vamos a hacer es ver Si efectivamente Tanto la configuración como la tarjeta Intel Iris Xe Nos aguanta un segundo monitor Y fíjense Parece que lo ha detectado Y efectivamente Aquí tenemos 1 y 2 La configuración está al revés, así que simplemente la vamos a cuadrar y listo y efectivamente aquí ya lo tenemos en la segunda pantalla y podemos llegar, llevar por ejemplo la configuración de un lado a otro nótese que una pantalla tiene una resolución mucho más amplia que la otra esta es de Full HD 1920x1080 y esta es 4K las ventajas de tener Thunderbolt precisamente en una máquina como esta y vamos a ver un video en 4K a pantalla completa Nótese aquí se ve la resolución y en este punto podemos monitorear la GPU cómo se está comportando obviamente en la medida en que tengamos más ram disponible pues el sistema se va a comportar mucho mejor pese a que son solo son 16 pues aquí efectivamente lo está corriendo sin problema alguno no Márquez, aquí estamos corriendo un juego de Xbox Game Pass y la GPU parece estar wow, al 99% de la utilización. En general el nuke Pro es una máquina que sorprende porque con un factor de, de forma tan pequeño permite hacer muchísimas cosas. Desde correr videos, fíjense, esta pantalla es 4K. Hacer muchas otras cosas bastante interesantes. Hasta servir como un dispositivo Edge en una compañía. Ahora, algo que sí les debo decir. Vale la pena meterle mucha más memoria RAM, ya que aguanta hasta 64. Y tiene la capacidad también de expandir la ROM, entonces si alguien invierte en un dispositivo de este tamaño vale la pena eh, pues utilizar esa capacidad de expansión, es un factor de forma diminuto con unas capacidades increíbles porque tiene un procesador de undécima generación con todo lo que eso conlleva a nivel de conectividad Wi-Fi 6, Bluetooth integrado fuera de la caja eh, también eh, tenemos thunderbolt 4 y tenemos todas esas ventajas que ya les hemos venido contando anteriormente y que van a ver en el artículo es un poco costoso sí sí lo es efectivamente pero eh, pues es una tecnología bastante expandible nueva y algo que tenemos que tener en cuenta es que este venía preconfigurado pero generalmente el nook Viene la placa madre, el procesador y, por así decirlo, eh, el resto es actualizable. Y va a poder correr varios títulos. Puede que no corra Cyberpunk, que efectivamente probamos y no lo hace. Y en algunos otros puede que se pierdan eh, algunos cuadros por segundo, pero eh, es meritorio que efectivamente los corra y pueda dar una experiencia no solo a nivel de productividad, sino también de juegos.